Miércoles sí. de Valerza. Y hoy nos van a enseñar cómo comprar el dólar más barato del ¿Epa? mercado. Ajá. Con ese título, la verdad que ustedes que están ahí del otro lado suban el volumen. ¿Cómo estás, Diego Zuliani? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Hola. hola, Nancy. Hola, Nicolás. Sí, viste que hubieron restricciones y sí. entre todos los miles de tipos de dólares que hay, quedó el dólar MEP como el dólar más barato. Un tipo de dólar MEP. Hay dos MEP, pero el MEP que estamos hablando es el MEP subsidiado. Y este, lo, la idea es que nosotros pasemos paso por paso cómo hacer para comprar este dólar este, de la forma más rápida. A ¿sí? ver. No sé si lo tenemos sí. en pantalla. El primer a paso ver. que lo que tenemos que hacer es comprar eh, eh, abrir una cuenta de inversión. Sí. Una cuenta de inversión. Entonces, la cuenta de inversión es una cuenta comitente. Una cuenta Ajá. comitente que la vez con una LIC, un agente de bolsa, se llama dice, Corredor Bursati, tiene distinto nombre. Entonces vas a. A cualquiera de estas casas, Balance, Invertir Online, Cohen, BrewBank, eh, no, BrewBank no, Brubanket, son Ajá. todos eh, operadores, entras a Play Store, sí. la bajas o bajas a la página y es, la abres. ¿Es sencillo abrir es, la cuenta? Es muy fácil, lo sí. haces el mismo día, no tiene costo. Y lo que, lo que necesitas es el DNI, uh -huh. este, tener una cuenta bancaria y además tener que tener algo de eh, que justifique tu ingreso. Un recibo de sueldo, una declaración jurada, un monotributo. Eh, lo, lo bueno, abrí. digo, acá que lo que estamos leyendo ahí es que todo es remoto, que lo, lo puedes hacer de casa, desde con el teléfono, casa, desde o sea, no, el, no tenés que ir a ningún lado. Va, eh, ese es como el paso nuevo, abrir la cuenta. Ya con la cuenta cometiente, la cuenta cometiente vos podés tener pesos, dólares, o te puedes tener acciones, bonos, pagarés, facturas, cheque, son una, una cuenta en la que vos podés tener eh, acciones y títulos aparte de dinero. El paso número dos es, Ajá. una vez que tenés la cuenta, la cuenta abierta, es fondear, es decir, llevar fondos. Claro. Entonces, ¿cómo llevar los fondos este, en la cuenta? Tenés que, primero, depositar la plata en el banco sí. y girás desde la cuenta de banco a la cuenta del banco de la gente de bolsa. De este, digamos, que abrimos acá. Que abrimos acá. Por ejemplo, Entonces, si, ahí... si ya tengo una cuenta bancaria, cuenta sueldo, ¿lo sí. puedo hacer directamente de la cuenta sueldo, sueldo. hacia...? Sí. Bien. Vos transferís la, de esa cuenta a la cuenta del banco de la gente de bolsa y se te va a acreditar en la cuenta comitente. Es el paso 2. Ajá. ¿Eh? Entonces vos suponte que tenés 18 mil pesos, depositas sí. 18 en el banco, transferís del banco al banco de la LICO de la gente bolsa y eso va, va a haber en tu cuenta comitente ya acreditado los 18 mil pesos. O sea, la transferencia, Diego, también es sencilla, es una transferencia, es una común, transferencia y común y corriente común sea, y corriente. De tu cuenta bancaria, eh, directamente transferís al banco. La otra cuenta. Exactamente, digamos, ¿eh? que uh -huh. cuando vos abrís te dicen cuál, es, cuál cuenta es. Bien. Entonces, es el paso 2 El paso 3 ahora ya tenés los 18 mil pesos y tenés que comprar el título. El título acá es el AL30 en pesos. AL30 en pesos. AL30. Entonces, Bien. vos vas a comprar ese, ese título que ves cómo varía ahí en la, en la, en la nota, en la publicación, ves cómo varía los precios. Hay volatilidad en los precios. Sí, eh, Diego, me quedo con esto. Valor 6 mil pesos cada uno. Cada uno. Eso es cada uno de los bonos. Sí. O sea, que vos estás comprando compra sí, este AL30 compra tres claro tres títulos, títulos a claro. l 30. 30 bien del uh -huh. paso 4 ahora es el paso este, eh, que yo le digo esperar y rezar no porque tenés que esperar <risa> porque así tenés que esperar dos días y este hay un parking que es el tiempo mínimo que vos tenés que tenerlo al bono antes de vender sí. entonces este vos con eso ya vendés los dólares hay, hay un se pasó uno no, Pero bueno, no pasó ni cuatro por Vos vendés los bonos y, este, y el bono, ese título, esos tres títulos vendés, por ejemplo, lo vendés a 36 dólares cada uno. Bien. O más o menos. Espero dos días y los puedo vender. Esos tres títulos los vendés Ajá. a 36 dólares. Entonces vos ob obtenés 10, 108 dólares con Claro. Los y eso meses. es lo que estamos viendo. Es lo que, eso y... es lo que estamos, estamos viendo acá. Eh, Diego, para comprar los títulos, esto que recién decías en el paso 3, eso también lo haces con. La cuenta, la, cuenta. la cuenta que abriste online, Exactamente, digamos. la podés hacer vos le, o lo llamás a la gente bolsa y le decís, mira, cómprame a L30 lo que, con lo que me alcance, los 18 mil pesos. te compras los tres títulos. Escúchame, eh, digo en esta, perdón, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, ¿rige todavía lo de los 200 dólares como máximo para los argentinos? Sí, exige, pero no, no para este caso. Acá no tenés cupón, acá sí tenés que, si vos compraste no podés hacer este mecanismo. Acá tenés máximo, el máximo es 18 mil dólares semanales. Ajá. Ah, o sea bien. que tener un margen sí. ahí de 3 millones de pesos más o menos por semana. ¿Y cuando yo lo voy a sacar del banco, ahí sí me exigen los 200 dólares por día? No. No, No, vos, acá, Ajá, vos compraste sí, los, los 108 dólares acá, lo mandás de la cuenta comitente a la cuenta bancaria, o sea que tenés que tener una cuenta en dólares, Sí. y después vas al, al banco y extraes los 108 dólares. Uh -huh. Entonces, ¿cómo queda la operación? Si vamos al paso que sigue, vos ves la operación que queda. Con 18 mil dólares, compraste, con 18 mil pesos, compraste 108 dólares. Es Bien. decir, que tenés un tipo de cambio de 166, el tipo de cambio. ¿sí? Que puede variar significativamente y no tiene los gastos. Bien. Ajá. Pero 166 hoy, el tipo de cuando, cuando vos lo veas el blue en 184 o 183, es un buen tipo de cambio. Por eso decimos que es el más barato que vos puedes conseguir. Bien. Ahora, Diego, eh, le, te decía recién el tema, vos decís, transferiste de tu cuenta bancaria eh, sí. hacia la cuenta que abriste online, 18 mil pesos. Esto puede ser... Más o puede ser menos también, ¿no? Y dependiendo de eso vas a poder comprar los títulos que vos quieras. El título AL30 yeah. sale 6.000. Sale 6.000 en promedio. Va variando yeah. todo el tiempo, cambia. Uh -huh. ¿Puede eso ser igual. menos también? Puede ser menos también, puede ser más. Ah, Normalmente sí. va a estar en ese orden. Y por eso es que cuando vos lo vas a vender también va a tener otro precio. Claro. Entonces vos fíjate que en, en, la, en, la, en el cuadro que sigue, yo lo a que ver. estoy poniendo es cuáles son los aspectos que tenés que tener en cuenta. Porque vos cuando compras... Este, hay un, eh, puede haber cambios significativos en los precios. Vos compraste y cuando salía a vender, bajó, subió el precio, entonces el tipo de cambio te, te pudo haber este, variado. Y también tenés gasto. Deposita el banco, el banco te cobra un gasto. El agente de bolsa también te cobra, no el trabajo no, no se presume gratis. ¿eh? Claro. Y hay otra cosa que es difícil, es que cuando vos tenés los dólares en el banco, vas a retirar los dólares del banco y hay que ver que el banco no te ponga palo en la rueda. Porque esto es así, los dólares en el banco, el banco no lo tiene, entonces te ...patea que no, uh -huh. que sí otras cosas más. ¿Puede aparecer, por ejemplo... ...no, pero vos el año pasado cobraste un ATP... ...entonces ahora no puedes sacar los dólares... ...pueden existir eh, todavía estos... Vos, para comprar... ...ya va a haber una declaración jurada que te van a hacer... ...por eso pongo el punto 4, no debe estar excluido... ...y si vamos a la última, yeah. la última uh -huh. placa... ...vemos cuáles son los que, los que están excluidos... ...los que oh. compraron los 200 dólares o accedieron al MULC, o sea, sean si son importadores, exportadores. Los que tienen préstamos subsidiados, los que hicieron planes con las tarjetas de crédito a tasa subsidiada, los que tienen beneficio de ATP, de ATP. y Ajá. los límites son 50.000 títulos nominales por semana, que son más o menos 18.000 dólares. Estas son las limitaciones y las restricciones. Ajá, bien. bien. Que continúan? ¿Continúan entonces...? Continúa. Si vos no compraste los 200 dólares y no tenés ATP, ni entonces vos podés acceder hasta 18 mil dólares por semana a 166, si tenés los fondos, obviamente. Sí, el problema sí. va a ser siempre, la limitación que va a tener es cuando vos vas a retirar los dólares del banco, porque ahí es cuando empieza a tener este, dificultades el proceso. Pero y lo, lo puedo tener en mi cuenta, por ejemplo, yo quiero lo hacer... tener en tu cuenta. Este mecanismo lo transfiero a mi cuenta bancaria y lo tengo ahí. Sí, de hecho ahora se está creando en bancos un botón para que vos hagas todo estos procesos desde el banco. Claro. Ah, bien. Entonces vos compras y vendés bien. del banco. Se está, se está trabajando en los bancos bien. para que vos puedas eh, comprar. Diego, ¿y es seguro, es conveniente hacer esto? Es seguro, Este sí es conveniente, pero es volátil. No siempre, cuando vos ves los tipos de cambios que aparecen ahí, te dicen el precio es este de compra, este precio de venta, pero vos sabés que tenés que esperar dos días. Claro. Entonces, Bien. como hay un espacio de tiempo ahí, ese no es el verdadero tipo de cambio, y va a ser otro que puede fluctuar, que te puede ir a uh -huh. 170, 172. Sí, que te puede o, beneficiar o eh, perjudicar un O perjudicar un poco. Bien. Claro, exactamente. ¿Esta bueno. entrevista la pueden encontrar en las redes sociales, Diego? Absolutamente, la subimos en YouTube, y si tienen alguna consulta nos buscan... ¿A dónde? Alvear 499, uh -huh. Local 2, ahí a Medecuadra del Shopping, estamos... Este, a la mañana y a la tarde, y si no, en las redes sociales. Facebook o Instagram, también estamos, nos buscan, y las consultas son gratuitas, nos mandan un correo electrónico a info.valerza.com.ar. Perfecto, está, Diego, bien. te agradecemos, bienvenido nuevamente, bueno. acá ya las Vamos instalaciones, a, sí, a la sí, casa de Canal sí. 7, Ajá. así que ojalá que esto perdure, perdure eh, largo y tendido. Gracias, bueno, ¿eh? No, gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias, Diego.